En los programas de maquetación se le llama página maestra a una especie de plantilla configurada por nosotros que puede contener elementos que se van a repetir en varias páginas de la maqueta, como por ejemplo un encabezado, un pie de página. También se puede incluir en la página maestra una rejilla tipográfica, guías para modular la hoja, y según la complejidad de la maquetación de un documento puede ser necesario configurar más de una página maestra cada una con su propio diseño. En este video vamos a comenzar a ver cómo se crean y gestionan las páginas maestras en el programa Scribus. Para eso yo voy a partir de un documento en tamaño A4 con páginas opuestas y cinco páginas creadas, es decir, A4 bien eh, vertical, cinco páginas creadas, la unidad por defecto configurada en milímetros, margen interno de 40 milímetros, externo de 20, superior de 20 e inferior de 17, y le voy a decir aceptar. ¿bien? Muy bien, eh, aquí tengo mi documento con todas mis páginas creadas. Como ya dijimos, entonces, en la página maestra se cargan los elementos que se van a repetir en varias páginas. En este caso, en este ejemplo, yo voy a cargar un encabezado, un pie de página, una ilustración y todas las guías y auxiliares que necesito para poder resolver mi maquetación. Para eso, entonces, voy a crear las capas que voy a necesitar como paso previo a comenzar a trabajar en la página maestra. Entonces. Voy a decirle aquí que quiero una página nueva y la voy a denominar auxiliares de maquetación. Voy a crear otra capa que se denomine ilustraciones y otra capa más que se llame encabezado. Y pie. Muy bien. Ahora sí, voy a pasar a editar la página maestra. Cada vez que se crea un documento en Scribus, se crea una página maestra por defecto. Para acceder a editarla, debo venir a editar y decirle páginas maestras. Fíjense lo que ocurrió: desaparecieron las páginas de mi documento y solo quedó una página visible estoy en la página maestra por defecto que ha creado Scribus, que se llaman normal derecha y normal izquierda. ¿Ven cómo eh, cambia el margen por haber elegido yo un documento con páginas opuestas? Yo podría directamente configurar este, esta página, modificarla y crear aquí la configuración, pero para ejemplificar cómo se crea una página nueva voy a hacerlo desde este botón que dice añadir nueva página maestra, la voy a denominar dos columnas derecha" porque voy a comenzar por la página derecha, bien, entonces ya tengo aquí mi página maestra creada, ahora voy a generar las guías necesarias para la maquetación de acuerdo con un diseño determinado que yo he previsto anteriormente, este es un paso previo que siempre hay que cumplir. Debo trabajar en el programa cuando yo tengo resuelto el diseño, porque el programa no va a resolver nada que yo no tenga resuelto en mi cabeza. Entonces, yo he pensado en una modulación como esta, con un rectángulo apaisado para el encabezado, luego eh, dos columnas y a su vez dos bloques en estas columnas, todo separado por medianiles. Y he acotado las medidas para poder crear en esta página las guías que voy a necesitar. Entonces, para poder dibujar estos módulos y que luego me sirvan como auxiliares, como bases para la maquetación, antes voy a necesitar crear guías. Para crear las guías lo hago desde Página, Administrar guías. Bien. Aquí voy a tener visible mi auxiliar. Bueno, para administrar esas guías, yo puedo crear guías horizontales y verticales. Si le digo añadir, voy a comenzar por las horizontales, necesito la primera guía a 20 milímetros, la segunda la necesito a 50. De igual manera puedo hacer con las verticales, la primera la necesito a 40, la segunda la necesito a 130. De este modo puedo seguir creando todas las guías que necesito. Bien, ya tengo creadas todas las guías que necesito. No voy a usar la opción aplicar a todas las páginas porque no sería práctico en este caso porque no se espejan las guías para la página opuesta. Además, estas guías, aun cuando estuvieran en todas las páginas, son susceptibles de que sin querer yo las pueda mover o desplazar. Y no sería práctico tampoco bloquear las guías para todo el documento porque puedo necesitar crear nuevas guías y modificarlas, por eso entonces yo voy a continuar con este dibujo auxiliar de el, eh, la ayuda para mi maquetación, ahora sí me voy a ubicar en la capa auxiliares para maquetación y voy a desde esta herramienta que se llama formas predeterminadas, voy a elegir un rectángulo y voy a dibujar, el primero de los rectángulos de mi modulación, esto incluso ya lo puedo cerrar, aquí entonces puedo desde la persiana propiedades chequear las dimensiones de este rectángulo para que mida exactamente lo que necesito, que esté ubicado a 40 milímetros a 20 milímetros mm del, del margen superior, eh, que tenga una anchura de 150 milímetros y de 30 de alto, además de eso puedo darle un color por ejemplo podría elegir un color eh, cualquiera y elegir una cierta opacidad y dibujar de este modo todos los módulos que necesito para mi maquetación. Muy bien, hasta aquí tendría el primer paso cumplido, si cierro la persiana de edición de página maestra automáticamente voy a pasar a mi documento con las cinco páginas vemos que no está no cambió nada no está aplicada la página maestra porque estos, estas páginas siguen con la página maestra normal si me ubico en una página derecha y eh, desde página eh, elijo aplicar página maestra voy a poder elegir la página que yo he creado dos columnas derecha y aplicarlo solo a la página actual o en mi caso me interesa aplicarlo a todas las páginas impares y decirle aceptar vemos que automáticamente lo que estaba cargado en la página maestra aparece cargado en mi página y esto es inmodificable es como si yo hubiera colocado una plantilla por debajo de mi página que funciona como un acetato transparente entonces eh, en el siguiente video vamos a ver cómo cargar el encabezado y el pie de página.